Continuamos con el ejercicio número 5. En este ejercicio nos dicen suponga que tiene la siguiente información sobre una industria perfectamente competitiva y nos dan la demanda de mercado que sería cantidad demandada igual a 6.500 menos 100 por el precio y la oferta de mercado, eh, oferta igual a 1.200 por el precio. También nos da la función de coste total de cualquier empresa de ese mercado. Nos dicen, por lo tanto, que todas las empresas de ese mercado tienen funciones de costes idénticas. Y esa función de coste sería 722 más cual cuadrado entre 200. Nos dicen, suponga que todas las empresas son idénticas, ¿no? como acabamos de comentar. En el apartado A nos dicen, hay el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, el nivel de producción de cada empresa y los beneficios de cada empresa. Y además tenemos que calcular cuántas empresas hay en el mercado. Bueno, para calcular esa cantidad de equilibrio de la que nos hablan, tenemos que calcular la Q mayúscula, sería decir, la cantidad que se produce en todo el mercado. Y el nivel de producción de cada empresa sería la Q minúscula, de esa cantidad que se produce en el mercado, cuánto produce cada una de las empresas, para luego poder calcular cuántas empresas hay en este mercado. Por lo tanto, como estamos en equilibrio, nos están pidiendo que hallemos el equilibrio, pues lo primero que tenemos que saber es que en equilibrio la oferta y la demanda se igualan. Es decir, la cantidad ofertada y la cantidad demandada coinciden, por eso nos encontramos en equilibrio. Por lo tanto, igualo las dos ecuaciones que me dan en el enunciado, 6.500 menos 100 por el precio es igual a 1.200 por el precio, y solamente me quedaría la incógnita de cuál es ese precio de equilibrio. Lo despejo y me daría, pues a un lado tenemos 6.500, los 100 los pasamos al otro lado, serían 1.300 por P, y nos daría P es igual a 6.500 entre 1.300, que es 5, ¿vale? Eh, para hallar la cantidad que se si intercambia en el mercado en equilibrio, lo que podemos hacer es coger ese precio y sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la de demanda o la de oferta, porque nos tienen que dar lo mismo. ¿Vale? entonces eh, Si cogemos la de oferta, por ejemplo, pues sería 1.200 por 5, que son 6.000 unidades. 6.000 unidades es lo que se va a ofertar en el mercado eh, en el, eh, sumando el conjunto de las empresas. Vale, más cosas que nos pedían. Nos decían, aparte queremos que calculéis la cantidad que oferta cada una de las empresas. Bueno, pues como estamos en competencia perfecta, la empresa va a producir en el punto donde se iguala el coste marginal al precio de equilibrio que viene dado por el mercado. Vale, entonces lo que tengo que hacer es igualar el coste marginal y el precio. El precio ya lo tengo, que es 5, y ahora lo que tengo que hallar es el coste marginal. ¿Cómo se hallaba el coste marginal? Pues el coste marginal se halla derivando de la función de coste total que me han dado en el enunciado, con respecto a Q, es decir, hago la derivada de esa función de coste total con respecto a Q y eso me da 2Q entre 200 o lo, que, lo mismo simplificando Q entre 100 ¿vale? Ese sería, eh, esta sería la función de coste marginal entonces igual esta función de coste marginal al precio que es 5 y pongo Q entre 100 igual a 5 y de aquí puedo despejar ya cuál es la cantidad que va a ofertar cada una de las empresas en equilibrio que sería 500 unidades, si yo sé que cada empresa oferta 500 unidades y que en total en el mercado hay 6.000 pues ya es fácil calcular qué número de empresas va a haber en ese mercado eh, pero antes como nos han pedido los beneficios también vamos a calcular cuál es el beneficio de cada una de las empresas ¿vale? no el beneficio total del mercado sino el beneficio de cada una de las empresas que operan en ese mercado para ello utilizo la fórmula de ingresos totales menos costes totales. Acordaros que este símbolo eh, hace referencia a los beneficios, porque alguien me ha preguntado también. Eh, entonces los ingresos totales serían precio por cantidad de equilibrio. La cantidad es la Q minúscula, no cojáis la Q mayúscula porque entonces estaríais calculando cosas de mercado, que no, no es lo que os piden. Y los costes totales, pues usamos la función de costes totales que nos dan en el enunciado. Y simplemente ya tenemos que sustituir los, las incógnitas, que serían el precio, que es 5, y la cantidad, que es 500, que es lo que oferta cada una de las empresas. Sustituimos y nos da que el beneficio es de 528, por lo tanto hay un beneficio positivo. ¿Qué querría decir esto? Pues querría decir que en el corto plazo, en este en esta industria, las empresas están obteniendo beneficios positivos. Esto va a hacer que este mercado atraiga nuevas empresas hasta que en el largo plazo el beneficio sea cero, ¿vale? Pero en un principio, en, en este mercado habría beneficios positivos. Para hallar el número de empresas que estábamos comentando antes que operan en este mercado, pues yo sé que la cantidad total de producto intercambiada en el mercado va a ser igual al número de empresas N multiplicado por lo que produce cada empresa. Es decir, lo que, lo que se produce en el mercado total, que es la Q mayúscula, va a ser igual al número de empresas multiplicado por lo que produce cada empresa. Y así puedo despejar ese número de empresas para hallar pues, cuántas empresas hay en este mercado. Que sería N igual a Q mayúscula entre Q minúscula, o lo que es lo mismo, 6.000 entre... Eh, ¿Cuánto he dicho que era? Entre 500, igual a 12, que es el número de empresas totales ¿vale? que hay en este mercado. Más cosas. En el apartado B nos dicen, sería de esperar que entraran o salieran empresas de la industria a largo plazo. Explique su respuesta. ¿Y qué efecto producirá la entrada o salida en el equilibrio de mercado? Bueno, como hemos visto, existen beneficios positivos en el corto plazo. Eso quiere decir que esta industria va a atraer a otras empresas al mercado. Como van a ir entrando nuevas empresas al mercado, la curva de oferta se desplazaría hacia la derecha y eso va a reducir el precio del equilibrio de mercado. Eh, reduce el precio de equilibrio de mercado, se producirá una mayor cantidad en total, pero eh, reduce lo que produce cada una de las empresas y los beneficios de cada una de las empresas hasta el punto donde el beneficio de cada empresa sea igual a cero. Como van entrando nuevas empresas al mercado, el beneficio que hay eh, en, esta en esta industria se tiene que ir repartiendo entre el número de empresas hasta un punto en el que el beneficio sea cero y ya este mercado no va a atraer a más empresas. Entonces en ese punto cuando el beneficio sea cero y estemos en equilibrio a largo plazo, perdón, no va a haber más entrada de otras empresas al mercado, y ya está. Eso gráficamente lo vemos así, ¿no? En la gráfica de la izquierda tendríamos esa representación del de, eh, hecho de que entren nuevas empresas al mercado, pasaríamos de ese precio P0 sub a un precio P1, sub con esta nueva curva de oferta que sería SC'. Hemos dicho que se mueve hacia la derecha, la cantidad ofertada oferta intercambiada en el mercado va a ser mayor, porque el nuevo punto de corte con esa nueva curva de oferta y la anterior curva de demanda eh, se encuentra situado más a la, a la derecha de la gráfica. ¿vale? Por lo tanto, el precio bajaría porque hay más oferta, eh, más empresas que ofertan y la cantidad intercambiada aumentaría. ¿Y eso cómo afecta a nuestra empresa? Pues afecta con que eh, si pasamos de P0, sub donde la empresa tenía beneficios porque el punto donde se corta el coste marginal eh, con el precio está por encima de la curva de coste total medio, eso quiere decir que hay beneficios, pues iríamos bajando, bajando, bajando, bajando el precio hasta el punto en el que el coste marginal se iguale al coste total medio. O sea, sus curvas se igualen, eh, se igualen al precio, por supuesto, porque sería donde encontramos el equilibrio para la empresa. Y en ese punto, las empresas que producen este mercado van a reducir cada una de ellas su cantidad ofertada y a la vez van a obtener beneficios nulos. ¿vale? Ese sería el equilibrio a largo plazo. Este sería, digamos, que el caso opuesto al que habéis visto en el anterior ejercicio donde decíamos que había pérdidas en el corto plazo. Bueno, el apartado C nos dice cuál es el precio más bajo al que cada empresa vendería su producto a largo plazo. Este quizás es el punto donde a lo mejor habéis encontrado alguna dificultad. Yo creo que hasta ahora no era bastante fácil. ¿no? Y nos preguntan, ¿son los beneficios positivos, negativos o nulos a este precio? Explique su respuesta. Bueno, pues a largo plazo sabemos que el beneficio de cada empresa va a ser igual a cero, porque en el punto en el que llegue a ser cero, este, esta industria no va a atraer a nuevos competidores a entrar en la industria. Por lo tanto, el precio, cuando la, el beneficio sea cero, va a ser igual al valor mínimo del coste total medio, ya que en ese punto, como hemos dicho, van a coincidir la curva de coste marginal y la curva de coste total medio. O sea que tenemos que hallar cuál es el punto, este punto mínimo del coste total medio, donde coinciden la curva de coste marginal y la de coste total medio. ¿Cuál es ese punto? Pues es el punto donde se igualan el coste marginal y el coste total medio. Para hallar ese precio que estamos eh, comentando, a partir del cual, eh, si seguimos hacia abajo, ya la empresa no eh, empezaría a tener eh, pérdidas o dejaría de producir. Igualamos coste marginal y coste total medio y despejamos Q. Entonces el coste marginal ya lo he hallado en el, en el apartado A, me parece y decíamos que era coste marginal igual a Q entre 100. Ahora voy a hallar el coste total medio. ¿El coste total medio cómo se halla? Pues uh, cojo la función que me dan en el enunciado de coste total, y divido todo por Q, ¿vale? Entonces sería coste total medio es igual a 720 entre Q más Q al cuadrado entre 200 entre Q, pues se me queda así, 720 entre Q más Q entre 200, ¿vale? Lo que hago ahora es igualar esto para ver qué cantidad se produciría en ese punto. Coste marginal lo tenemos a la izquierda, coste total medio a la derecha, y simplificamos. Para simplificar lo que hacemos es multiplicar eh, esta Q la multiplicaríamos por 2 y por Q, ¿vale? se nos quedaría 2Q al cuadrado. Esto de aquí lo multiplicaríamos únicamente por 200 y la última parte que la multiplicaríamos por Q. Entonces se nos quedaría Q al cuadrado. ¿vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido simplificar. Eh, una vez que hayamos hecho esto despejamos y nos queda que Q... Y lo que oferta cada una de las empresas es 380. O sea que las empresas eh, van a ofertar 380 unidades en el punto en el que los beneficios para ellas son cero, en el punto en el que es igual el coste marginal y el coste total medio. ¿Vale? Para saber el precio al que se produce cuando, esa, cuando produzco esa cantidad de 380, pues lo que hago es utilizar la fórmula de el coste marginal igual al precio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese punto, como hemos dicho, en este punto, bueno, en cualquier punto del equilibrio para la empresa, el coste marginal va a ser igual al precio. ¿vale? También puedo utilizar la función de coste total medio igualarla al precio. Da igual cualquiera de las dos. ¿vale? Nosotros hemos utilizado la de coste marginal. El coste marginal es Q entre 100. La Q hemos dicho que es 380. Lo sustituyo 380 entre 100. Y esto lo iguala al precio para saber a qué precio produciría yo 380 unidades. Es decir, a qué precio estaría yo obteniendo beneficios nulos en el largo plazo. Y si eh, dividimos ¿no? 380 entre 100 nos da que el precio es 3,8. Ese precio lo que nos dice es, eh, nos da la información sobre en qué punto de la curva para esta empresa esa empresa va a estar obteniendo beneficios nulos. ¿vale? ¿Por qué decimos que va a obtener beneficios nulos? Porque en el largo plazo el, el punto en el que van a producir las empresas es aquel en el que los beneficios son nulos. Y aquel en el que los beneficios son nulos es donde se iguala la curva de coste marginal y la de coste total medio. ¿vale? Eh, que ya hemos hallado que producirían 380 unidades y el precio que equivaldría en ese punto sería 3,8. Bueno, si tenéis dudas de esta parte, ya sabéis, me, me escribís eh, con cosas más concretas. ¿vale? El apartado D nos dice cuál es el precio más bajo al que cada empresa vendería su producto a corto plazo. El precio más bajo al que cada empresa vendería su producto a corto plazo. Nos preguntan, ¿son los beneficios positivos, negativos o nulos a este precio? Explique su respuesta. Bueno, en el corto plazo, como si os acordáis de la parte que explicó José Luis, las empresas algunas veces producen aunque los beneficios sean negativos, es decir, aunque tengan pérdidas, porque en el corto plazo no vamos a suponer que los beneficios tengan que ser cero, sino que eh, vamos a suponer que la empresa tiene que cubrir al menos sus costes variables. Es decir, la empresa a corto plazo va a vender siempre que cubra los costes variables. Por lo tanto, quiere decir que venderá cualquier precio para el que su coste marginal esté por encima de la curva de coste variable medio, es decir, que sea, aquí hemos puesto mayor, pero sería mayor o igual. ¿Cómo calculo los costes variables medios? Pues los calculamos a partir de la función de costes totales. Cojo solamente la parte variable que tenéis aquí de esa función de costes totales y ya tengo la función de costes variables. ¿De dónde? La función de coste variable medio sería dividir esos costes variables entre Q. Nos daría que los costes variables medios son Q entre 200. ¿vale? Ya tengo la función de coste variable medio, ya tengo la de coste marginal, pues lo que tengo que hacer es eh, igualar ¿no? o poner esa desigualdad, que tiene que ser coste marginal mayor que el coste variable medio. Multiplico en cruz, 200q tiene que ser mayor o igual que q, de donde 100q, pues si paso esto al otro lado, 100q va a ser positivo, o lo que es lo mismo, que la cantidad que se produzca tiene que ser positiva. Es decir, para que yo produzca algo, eh, tengo que producir algo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del punto en el que yo produzco una cantidad positiva, en ese punto es donde el coste marginal se cruza con el coste variable medio. Por lo tanto, cuando la empresa vende cero unidades, pues esto lo sustituimos aquí, ¿no? Sería Q tiene que ser positivo, el costo marginal tiene que ser positivo, o lo que es lo mismo, como en ese punto el coste marginal sea igual al precio, si el coste marginal tiene que ser positivo, eso quiere decir que el precio tendría que ser positivo, es decir, positivo o igual a cero. ¿vale? Eh, la empresa va a vender a cualquier precio positivo. Esto quizás si lo dibujáis pues tendríais que dibujar que la curva de coste marginal en el punto donde se cruza con el mínimo de la de coste variable medio es allí donde pasan por el eje de la i, vale donde el precio sería cero. Y ya para finalizar este ejercicio, pues tenemos también, ¿cuál es el precio más bajo al que cada empresa? ¿Son los beneficios? Vale, nos pregunta la segunda parte, ¿son los beneficios positivos, negativos o nulos a este precio? Pues simplemente lo miramos, ¿no? Los beneficios serán positivos, negativos o nulos, dependiendo de a qué precio vendamos. Los beneficios van a ser positivos si se cumple...